Bien, bien. Hola amigos, amigas, buenas tardes, feliz, buen fin de semana tengan todos ustedes. Y traigo nueva información. Este, pues como ven aquí voy a traerles un poquito de, de información sobre esta moneda de 50 pesos. Eh, desafortunadamente no puedo enfocarla bien, porque la aplicación que tengo en el celular para poderla... Conectar a la computadora, pues está poquito chafitas. Pero ahorita voy a mostrar unas imágenes de, de, de esta moneda con su información. A ver, permítame déjenme ponerle aquí. Ahí está. Para poder ver en tiempo real, porque la transmisión va un poquito atrasada. Esta es una moneda de $50 pesos. Según lo que estuve investigando, esta moneda puede llegar a costar hasta 120 mil pesos mexicanos. Sí, pero pues es un caso muy, muy especial. Esta moneda, pues yo creo que no alcanza ese precio, pero pues es de colección. Sí. Bien, antes que nada, eh, los invito a, a compartir esta información, este video. Dale seguir. Dale me gusta. Pueden comentar aquí el chat. Voy a estarle leyendo. ¿sí? Y pues creo que... Ahorita me llegó una, una buena noticia de, de Facebook. Al, al parecer ya puedo recibir bonificaciones a, a los colaboradores. Y ¿Sí? Hasta ahorita pues no tengo ninguno, pero pues o si sea, alguien se, se anima, pues es una ayuda que, que dan a, a mi persona y pues al, al canal, al, a, aquí a de todo un poco, tanto a la página web porque por, con eso pues uno se ayuda para mantener todos estos sitios y pues uno mismo también, ¿verdad? bien pues vamos a empezar con esta esta información de esta moneda es muy interesante eh, yo no creía todo eso eh, de que monedas bueno en parte sí creía por lo mismo colecciono aparte de que es una, un hobby que tengo de los tantos que tengo eh, pero es, está muy interesante esto lo, lo conseguí viendo videos primero en youtube o en Facebook casi no hay tanto, pero sí hay muchos, este, ¿cómo se llaman? Grupos de numismática, perdón, si sí, mi pronunciación, creo que sí se pronuncia, numismática, que es de monedas antiguas, billetes y monedas antiguas. Y hay, hay muchas personas que, que se involucran en este rollo de, de coleccionar eh, monedas y billetes. Entonces vi un artículo o una publicación de, en Facebook de que una moneda de estas eh, la andaban vendiendo 60 mil pesos y dije, ¡ah, caray! Pues sí, pues sí es un buen varito ¿verdad? Pero no me quedo, no me quedé ahí, me quedé con la duda. Voy a investigar más. ¿Por qué? Porque yo cuento con una moneda, que es esta. Y ya se les había mostrado en video anterior. En el video que hice tres, tres videos, tres de tres, no mostré esta porque ya la había mostrado, pero aquí está de nuevo porque me informé y encontré información de, de sobre esto. Bien, este, entonces les comentaba, entonces me quedé con la espinita y me fui a, a YouTube a ver videos y leyendo ahí comentarios y todo de de las personas que pues probablemente no sepan mucho como yo, pero pues sí, no se, no se tragaban esa, esa, ese precio, pues. ¿sí? Pero estuve investigando, investigando, investigando más. Y resulta, pues ya saben que muchos de los periódicos, algunos dicen mentiras, otros dicen cosas verdaderas. Más que nada dicen mentiras, yo creo, pienso para agarrar público y... y lectores ¿verdad? pero esta, no, esta nota la encontré en un periódico y el periódico pues eh, hace mucha referencia a esto que le estoy mencionando eh, ahorita vamos a eso vamos a ver dame la pantalla aquí está Sí, esta esta es la noticia del heraldo de México después de que estuve documentándome y también en páginas web, en páginas web casi no encontré eh, información sobre esta moneda. Hasta me metí al Banco de México, el Banco de México tampoco. Bueno, sí hay información del peso, de la aleación que está hecha, de cuándo se fabricó, cuándo este, este, se acuñó, perdón, ¿sí? Quién es el que está en la portada, en la portada, en el, en el reverso de la, de la moneda. Adverso, perdón. Y pues nada más. Pero entonces encontré esta, esta nota de, del heraldo. Que se las voy a mostrar ahorita en pantalla completa. Para que alcancen a leer conmigo y no digan que, que me lo estoy inventando. <ríe> Miren. Dice, esta moneda de la diosa azteca de la luna vale hasta 120 mil pesos y es hermosa. Esta es una moneda de 50 pesos que ha ganado un valor exorbitante debido a su antigüedad y a su belleza única. Pues, pues son reporteros, son investigadores que pues, se documentan mejor que uno, ¿verdad? Esta moneda que tienen aquí en la imagen es de 1983. Esta que yo tengo aquí es del año 1984. ¿sí? Pero creo que ahí de la, la... Bueno, ahorita vamos a ver. Vamos a ver la información para no estarnos ahí inventando cosas. Permítame, déjeme cerrar la ventana porque aquí hay un perro que no deja de ladrar. Bien. Continuamos. Dice, desde que inició la pandemia, miles de personas han pasado más tiempo que antes en sus hogares y bajo este panorama se han presentado una amplia posibilidad de acomodar cosas en casa, entre ellas las antigüedades de la familia que no, que en ocasiones se encuentran olvidadas en un rincón del hogar. Pues sí, una de las personas soy yo, pero pues a mí esta situación pues no me, no me detuvo, yo seguí trabajando. Creo que nomás duré como una semana sin trabajar, pero ya, regresé a mis labores cotidianas. Dice, es precisamente bajo este panorama que la emisión de colecciones del Banco de México se ha convertido en toda una pasión y en algo frecuente durante el confinamiento. Pues cada vez más personas han encontrado las monedas viejas de sus familias albergadas en casa por lo que se ha popularizado el conocer los valores que pueden alcanzar las monedas dependiendo de su particular, particularidad e historia. Bien, sí, pues, sí está interesante. Este es el caso de una de, de algunas antiguas y extrañas monedas que aumentan su valor de manera exponencial y uno de estos casos se ve reflejado en la moneda de la diosa azteca de la luna. que es esta la que yo tengo? Un año después. A ver, que la que tengo aquí. Bueno, que tienen esta imagen. Dice. Una moneda de belleza única. Se trata de una moneda que ha alcanzado altos valores en el mercado. Esto es debido a que cuenta en una de sus caras con la imagen de Kuyolksowski. Espero haberlo pronunciado bien. Kuyolksowski. La diosa azteca de la luna. Misma que. En aguat significa la adorada de la adornada de cascabeles. Originalmente esta moneda se fabricó con, los, con la intención de que valiera 50 pesos mexicanos. Sin embargo, han pasado varias décadas y su incremento de precio ha sido exponencial. exponencial. Actualmente, en plataformas como Mercado Libre, que también ahí vi... Un precio de esta moneda. Y si sí, estaba en 60 mil pesos. Dice esta moneda. En Mercado Libre. está Esta es una moneda. Cotizada en un valor que alcanza. Hasta los 120 mil pesos. Lo que significa que esta moneda. Es buscada por los coleccionistas aficionados. O a la numismática. Estaba correcto. Si es numismática. Actualmente los ejemplares de esta moneda son escasos, pues fueron piezas que se pusieron en circulación en los años 70 y 80 Sin embargo, para 1992 esta moneda se encontraba en proceso de retiro. Sí, pues yo me acuerdo que a mí me daban para gastar a la escuela 50 pesos esta monedota. Estoy hablando de 1970, no, de 1985 más o menos de acuerdo con, con información de Banxico la pieza tiene una denominación de 50 pesos y fue acuñada en níquel, un material que está formado con base en aleación cuproníquel conformado de cobre, níquel y elementos sólidos es la parte trasera de moneda de la diosa Azteca de la Luna que es el yo de, de México, Estados Unidos Mexicanos. Y sí, quisiera tener una cámara que tuviera esa imagen. Bueno, sí la tengo, pero pues cuando hago transmisión así no puedo ponerle esa calidad. Ya, después me va a hacer una, una webcam chida. <ríe> Con su ayuda, claro. Sigamos. Especificaciones de la moneda. Con respecto a las especificaciones de la moneda, esta tiene un diámetro de 35 milímetros. Es de forma circular y tiene un peso aproximado de 19.8 gramos. Cabe mencionar que la auténtica moneda antigua tiene en su reverso a la diosa azteca de la luna. que En náhuatl significa la adornada de cascabeles. Debido, que, debido a que Coyol significa cascabel y Xuaski significa que adorna. Que adorna perdón <risa> en la moneda también se puede visualizar el símbolo de peso de pesos el número 50 en la inscripción coyosuski el año de acuñación y símbolo de la casa de moneda de méxico m m con un como si fuera grados además podemos ver la inscripción del templo mayor de méxico para finalizar en la parte de atrás podemos encontrar plasmado en la moneda del clásico escudo nacional en un re, en un releve eh, escultórico además de que podemos encontrar la inscripción de Estados Unidos mexicanos si ¿Sí? este es lo que encontré sobre esta moneda como les mencionaba este eh, pues me estuve estuve tratando de de buscar más información y está muy difícil eh, yo pienso que voy a tener que ir con una persona de numismática, tiendas de numismática, a que me a que me informen con, con mayor exactitud lo, lo que quiero, lo que trato de, de transmitirles, su historia, eh, a año de acuñación, materiales, pues todo lo que viene escrito en, en lo que... En lo que he estado buscando, pero más que nada el motivo por qué se decidió ponerse ese, y es lo que yo quiero investigar, sí eh, y ya poderse lo transmitir. Bien, este, pues esta es la moneda, déjenme, pongo aquí en pantalla más amplia, sí. a ver si, si se alcanza a ver un poquito mejor, es que la luz de mi lámpara le está dando que no se ve, y si se le acerco mucho a la cámara, se ve borroso, de 1900, ¿qué les dije? 1984, creo que les dije, ¿Sí? pues, a lo mejor, no es de las que valen 120 mil pesos, por su estado, en que está, pues, está muy, eh, sucia, sí, pero pues no está maltratada, es de 1984. Y quién sabe, en unos 20 años más o 10, a tan lejos, ya valga también esos 120 mil pesos. Es que miren, les voy a dar, eh, les voy a decir algo. Eh, me he estado metiendo a, a ver eh, en, en los, ¿cómo se llaman? En los de estos y se me fue en los grupos de Facebook, hay muchas personas que tienen eh, monedas muy, muy antiguas otras que no muy tanto pero el, esas personas pues están con la idea de que como son monedas de años anteriores que ya no tienen un valor ahorita este un valor comercial tienen la idea de que valen mucho dinero y no es así eh, probablemente si hay una persona es, es mi caso Si hay una persona interesada En, en comprarme Esta moneda ¿sí? eh, La voy a querer comprar en 20, 30 pesos 60 pesos 100 pesos vámonos ¿sí? Pero como todos sabemos Hay personas que son coleccionistas Están este, muy Muy enredadas En eso de eh, ajustar su colección y no es porque tenga un valor alto en realidad la moneda, sino porque se hace, eh, se hace comercial o el valor se hace muy alto por esa, por esa parte. ¿sí? Hay veces que los coleccionistas se pelean por tener primera esa moneda. ¿sí? Y, y pues es, es, es muy raro. De una hay hay muchísimas muchísimas monedas. ¿sí? Pero si hay muchos coleccionistas que no se quieren deshacer de su colección. Este, se van a ir escaseando, escaseando y es por eso que hay veces que llegan a su valor tan tan exorbitante aunque a uno sí se pasan eh, como esa de la moneda que estaba, que decía el, el periódico eh, el mercado libre que 120 mil pesos yo no lo vi en ese precio, yo la vi en 60 mil mejor también me exageraron, porque yo no vi una imagen eh, que mostraran el, eh, Sí había otra imagen de, de, otra, de otra página pero no, no, era una página web o sea, no, no, no podría corroborar si era cierto o no y como este es una un medio informativo, un periódico se supone que son verídicos ¿sí? se podría decir ¿sí? pero le tuve tuve más eh, credibilidad, tuvo más credibilidad ¿sí? aparte porque, porque me gustó lo que decía y esa es la situación, o sea, no no es que, que tengan un valor exorbitante, para unas personas probablemente no, pero para coleccionistas, ¿sí? y, hay, y en lo, como les comentaba también, en, en, en los estos grupos hay mucha gente que se burla de las gentes que, que muestran sus monedas, y, y pues no es lo de ahí, o sea, si hay personas que, ay, pues esa moneda para mí, si dice un peso, vale un peso. Para, si ya no está en circulación ahorita en México, pues ya no vale nada, ya. Olvídate, eh, no vale nada. Ya, mejor vende ven al kilo. Pero, bien quite, un día de esos, esa persona está ahí triste y todo y recibe una llamada de un coleccionista. ¿sí? Y que hay coleccionistas este, muy, muy, ¿cómo se dice? Para no regarla, extravagantes, ¿sí? Que con tal de tener su colección completa, este, son capaces de pagar hasta 120 mil pesos, como lo menciona el periódico. ¿Sí? pero son casos muy, muy raros. Yo por lo pronto voy a seguir haciendo mi colección, aunque no sea una persona eh, así muy rica pero voy a ir, ir voy a ir este, buscando más monedas para acrecentar mi colección que, que fue fue reduciéndose se perdieron muchas monedas y billetes ¿Sí? afortunadamente si sí, hay varias tiendas aquí en mi estado en Jalisco hay varias tiendas de numismática e incluso hay un mercadito que se llama el el baratillo que ahí también Creo que en todos lados hay donde venden chucherías. Hay cosas que pues ya nadie quiere. Y a ver si las quiere vender. Y sí he visto que, que ahí venden. Que se pueden encontrar monedas también. O billetes. Perdón. Bien, pues espero que les haya gustado el video. Ayúdenme a compartirlo. darle like al que lo vea. Sí, para... Para seguir informándoles, Esta es lo de la moneda 50 pesos, yo creo, si mañana tengo chance les hago eh, otra de otra moneda, otra información de otra moneda, si la encuentro, claro, que es muy difícil encontrar información de monedas, y si no, pues de pérdida pasar un rato con ustedes, ¿sale? Bueno amigos, espero que les haya gustado, nos vemos a la próxima, ah, voy a estar hoy subiendo... Voy a ver si puedo subir capítulos de Stargate a la página web. Que aquí abajito en la descripción les dejé la, el link de mi página web. Para que puedan ahí disfrutar todo el contenido que tenemos. Bueno, que tengo. Bien amigos, nos vemos. Hasta la próxima. Pasen un buen fin de semana.